Saludos amigos de Play Pro, turno de la categoría Junior Bantam entre Mandriles de Cotla y Bulldogs Dorados de la Ciudad de México. Para iniciar tercer cuarto del encuentro